El manga nos ubica en obscurity la tierra de la oscuridad. Aquí residen una gran cantidad de demonios que están dispuestos a acabar con cualquier héroe que ponga su pie en ese lugar. Estos seres están comandados por uno de los líderes más poderosos que han tenido, Durandara, la reina demonio. Aquí el problema es que el trabajo de Durandara empieza a resultar un poco cansino El poderoso linaje del legendario héroe que venciese a su padre, el anterior rey demonio Se ha ido expandiendo como si de una familia de conejos se tratase Además ha ido aumentando el número de personas que acaban ejerciendo de héroes de media jornada Esto provoca que tenga que estar constantemente defendiendo su castillo sin poder tomar ningún descanso La mayoría de los capítulos de este tomo de la reina demonio necesita un descanso Se centra en problemas del día a día de Durandara, mientras no se hace cargo de los guerreros, desde que no le da tiempo a maquillarse para mostrarse en toda su majestuosidad en los enfrentamientos, hasta que no le entre bien la ropa porque ha pillado unos kilitos. También la traen de cabeza sus subordinados con asuntos como la razón de que se llamen los cuatro reyes celestiales. Sí, son cinco ¿Y cómo es Durandara, la reina demonio? Su personalidad es un tanto despreocupada y encantadora Aunque es un desastre como persona Y detalles como su pijama con orejas de conejito le hacen más adorable si puede También destaca el hecho de que el diseño más elaborado de todo el manga Tiene un estilo simple y redondeado Pero se nota un mayor esmero a la hora de dibujarla Incluidos esos abdominales Que son el mayor fetiche de su sirvienta cabra Hablando de diseños, quizás sea uno de los puntos destacables del manga a nivel general en como hemos dicho respecto a la monarca demoníaca son muy simples y tienden a ser redondeados, Aún con esta simpleza en mente la cantidad de demonios que abundan en el manga es variada, parecido a la gran mayoría versiones pochas de criaturas de juegos RPG, la situación es ilegalmente distinta con los acompañantes principales de Durandara, sus comandantes que son 5 en lugar de 4 y su sirvienta cabra, siguen el mismo patrón aunque algo más detallado y en este caso nos encontramos también con versiones cutres de personas ajenos al rol si se preguntan por qué no me refiero a los personajes por sus nombres la respuesta es simple no lo hay, raro la verdad, aunque se hace extraño no saber cómo referirse a unos personajes que aparecen en casi todos los capítulos no es tan problemático de por sí. pero vendría a ser la guinda de los aspectos a mejorar que tiene el trabajo de Madoka Mizuno, el humor de la reina demonio necesita un descanso, es de todo menos original, no es necesario aclarar que la originalidad no te vuelve automáticamente gracioso, pero los capítulos casi se pueden sentir como un déjà vu constante, para quien haya consumido mucho este tipo de obras aún así las historias resultan ser de una lectora ligera y entretenida por lo que para alguien que venga de nuevas puede ser más disfrutable el mayor problema que tiene la comedia de este manga es el echi. lo que me resulta gracioso es la continua referencia al físico de la protagonista alguna broma puede resultar pasable según la mentalidad de cada lector pero eso resulta excesivo No hay capítulo en este primer volumen que no salga el trasero y los pechos de durandara ya sea por los comentarios de alguno de sus guaros esbirros o por situaciones que genera el propio manga en resumidas cuentas la reina demonio y un descanso es un manga disfrutable y de lectura ligera con un protagonista que es su mejor base aunque un punto negativo que tiene este manga es la falta de originalidad y el exceso de humor verde que tiene pero qué te ha parecido el manga hasta aquí el vídeo si quieren más vídeos de este tipo acuérdense suscribirse al canal y para más vídeos deja tu like que me motiva a seguir subiéndolos nos vemos hasta otra adiós